Bien, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video les quiero enseñar cómo hice para cambiar lo que es el repuesto del, del limpio parabrisas de mi auto. <coughs> Bien, acá lo que les enseño es cómo sacar lo que sería la, el limpio parabrisas. O sea, para tenemos dos trabitas, lo único que tenemos es apretar, bajarlo y nada más. Solamente lo que es la parte de la punta está enganchado y automáticamente sale solo. Me costó un poco porque bueno, con una mano tenía el teléfono con el otro lado lo estaba manipulando a la, a la escobilla y medio que me costó un toque. Bien, esta sería lo que es la parte del, del conductor que es la más larga, que ¿ok? o sea es la más larga. Y esta sería la parte del acompañante esta es la más corta. El mismo procedimiento, tenemos esta trabita de los dos lados Lo que hacemos es apretar, empujarlo y se, o sea, se desengancha, se destraba Bien, acá okay, ya tenemos la primera escobilla, la que cambio, va a ser la, la más corta Ya o sea que bueno, era la primera vez que lo hacía, así que dije yo, bueno, se si hago cagada por lo menos con esa parte Que sería la más chica y la que, la que menos utilizo, obviamente En el sentido de que si se le hace romper la más grande, bueno, justamente es la del conductor Acá les estoy mostrando cómo estaba la mía, que estaba quebrada yo atención hace poco cuando me puse a limpiarlo Bueno, vi que cada roto, así que automáticamente lo compré Lo había comprado a Mercado Libre Ahí les cuento bien Bien, acá tenemos una trabita que hace que, o sea Lo que hace es sacar los extremos Que sujetan las gomas Y automáticamente sale todo el tirón Toda la goma completa Ya que está por un riel Bien Este es el repuesto de escobilla. Acá les muestro la marca. Como les dije anteriormente, lo compré en Mercado Libre. Con envío y todo, se me agarraría algo de 3.200 pesos aproximadamente. Son dos escobillas de 80 centímetros. Para este auto, en este caso, es un 208, 2018. Con la escobilla, anda bien. Incluso me sobró algo de 40 centímetros. Bien, esta es la, la primera goma sería lo que hago es medir la do, las dos gomas, o sea, medir la, la, la goma vieja con la nueva para cortarlo a, a medida lo único que hice es para cortar, no, ni siquiera uso un cuchillo sino directamente unas alicates de electricista nada más lo corta perfecto la que sin, sin ningún problema y queda dentro todo bien Bien, acá me, se me complicó un toque pero que bueno, como les dije anteriormente es la primera vez que lo cambiaba, así que bueno Estaba improvisando en el video Lo que tenemos en este caso es Hacer ese procedimiento que yo estoy haciendo Y cuando me encuentro en el extremo del otro lado Sería este Iría la, la otra trabita Por así decirlo O sea que el otro lado hace tope Y obviamente no pasa, no pasa para el otro lado Porque tiene esa trabita Bueno, ahí me... Me quedé un toque más largo, así que bueno, obviamente lo tuve que cortar. Medía más o menos como para que me encastre bien, que tenía miedo de cortarlo muy corto y quedarme con, o sea, con goma corta, para así decirlo, porque bueno, como les dije anteriormente, este trae dos gomas de 80 centímetros, pero una ya la había liquidado, así que quedaba la más larga. Bien, lo que hago es medir ahí aproximadamente hasta donde tengo que cortar lo que es la, la goma. Hasta ahora no entiendo por qué me excedí supuestamente si lo había medido tal cual era la vieja Así que bueno, lo que hice es cortar Y en este caso cuando lo corto, lo corto corto también Lo tuve que cortar un toque más largo eh, perdón, lo, o sea, lo corté más corto Y cuando pongo la traba encuentro que me faltaban como 7 milímetros más o menos De... De goma, y la verdad que no me, o sea, iba a funcionar re bien, igual todo, pero no me gustaba como, o sea, cómo quedaba estéticamente, por así decirlo. Así que lo que tuve que hacer es cortar la otra goma, el resto de la otra goma, y ahí sí ya me, me encastró bien. Bien, acá es cuando me doy cuenta de que era corto. Así que va a tener mucha, mucho cuidado, y mucha, prestar mucha atención con este tema, ya que si lo corta muy corto, bueno, pasa este, esta, estas cosas. Bien, bueno, ahí ya le había cambiado la goma, le puse la otra. Corté bien tal cual era la otra goma, así que bueno, lo único que hago es volver a instalarlo nada más, ya con la goma puesta, completa. La verdad que quedó perfecto, quedó. No, no, no, no, no tiene mucha mucha ciencia para acomodarlo ni no nada. Bien, ahora vamos con la, con la escobilla más larga que es la parte del conductor. Acá ya me puse un poquito más vivo, así que lo que hice es saqué los dos extremos, que serían la ostraba por así decirlo este traje se van a dar cuenta, tiene una orejita chiquitita acá les muestro, lo único que tienen que hacer es con un cuchillo apretar y tirar, nada más ahí saco toda la goma también, tal cual el otro procedimiento y saco la otra goma, o sea, el otro repuesto y la mía tal cual, el repuesto viejo bien acá lo que lo estoy haciendo es mostrar ya o sea, que trae como una trabita un hierrito que, que, que lo único que presta atención es como para que no se mueva pero si tiene la extremo directamente ni se mueve solo lo único que hice es ponerla también por las dudas es un poco incómoda la, la chapita ya que bueno tiene tipo unos dientecitos que se agarra bien por el riel de la goma pero bueno me costó un toque lo único que tuve que hacer es abrirlo con el cuchillo y después cerrarlo un toque con una pinza de punta Acá lo, lo que tuve en cuenta es prestar demasiada atención, ya que era la última goma que tenía, la, el último repuesto, así que era así o sí colocarlo, sí o sí colocarlo bien. Pero bueno, gente, el procedimiento, como verán, no es tan difícil. Me costó un toque, porque bueno, obviamente es la primera vez. Ni siquiera vi un video como para explicarle directamente me mandé nomás porque lo vi algo bastante sencillo pero sí la verdad que sí se me complicó un toque nomás con el tema de de que bueno lo cortaba según yo lo cortaba bien después cuando lo colocaba en el en, el, en la varilla me encontraba que era o sea como pasó en la primera parte que, que se me hizo más largo y bueno entre igual vuelta cuando lo corté lo corté mal <coughs> Bien, es acá cuando saco el otro extremo de la misma forma Con el tema de la trabita, la, la aprieto con el cuchillo y sale automáticamente Ahí están así la, sin los dos extremos Las dos trabitas son iguales, pero bueno Una es de un lado y la otra del otro, así que no hay, no hay como confundirse son escobillas casi universales en la mayoría de los de los vehículos ya los traen